Ah. mi caballero le voy a enseñar un truco de magia ¿Ok? truco de magia con Raúl Buen hombre, good man okay. Ponte en cuatro Bueno, estamos aquí señores, no sé ni cómo ahora hacer un puto vlog y estoy con el señor Raúl Gutman. Estaremos colaborando pronto, muy pronto, cuando Minecraft en hay más letras rojas. Ahora tienes un Transformer. Marico, tengo un Transformer pero sin monitor. a <risa> sí. ah, no, ver. cabeza. <risa> no joder. Qué triste. Y bueno, ahorita vamos a jugar uno con Gurascardo todo mezclado porque mira, hay originales y... No. Du Dualú tú sabes que como tú vives cerca de una playa, pensé en ti, pues, entonces No me da risa Agárrate 7 ¿Cómo que 7? Búscalo en Google A ver. 1 ¿Ah? Ay, no tengo megas ah, el Socialismo <risa> 7 sí, ah, minutos en el farais Hola a ver el video Ay ay dale dale Mira para ir a atacar Marico bastudo bueno, para que como si fuera una foto mira le guacha que te una foto porque nosotros somos demasiado marginales estamos, estamos jugando uno en un centro comercial ahí está Snape, su versión joven Ronald Weasley it's Levi's la sopladora de bajo te juro que yo vi a Raúl viniendo de allá, y pensé que era, que era una tía mía, wow. No me faltes el respeto, Mira, está ahí huyendo con el teléfono. No te asustes, weón. Ah, no, en serio, te falta la puta varita y ya eres puto Snape. Te odio. ¿Por qué me odias? Estás grabando? Sí Hichos. A la verga Estás a contra el blue, te ve más negra Así mm. Oh my God, you guys, this is the make-up of... Lesbianas ¿Qué? Scary. Disculpe. disculpa Ay, que Están hablando de mí, obviamente No, no, no Ahí está la chica Tumblr, ¿no te importa si te grabo? No, de verdad no. La, o sea, primera vez que me graban con ropa puesta, papá. Y yo, yo. Ay, yo. Ay, Ay, Chama, era demasiado tumblu. Tumblr <risa> Tumblr <risa> tumblu, ahí, <risa> pues baila <risa> <risa> <risa> Y Raúl ahora parece un samurái con problemas mentales. Salimos de una película. Ah. Se rompió Chao. Mira, tú me vuelves a hacer así. ¿Cómo? Mira que ya se fueron y yo aquí. Ay, no sé. Sí, en las compuestas de las yeah. americanas. Ya lo dije al principio. ¿Ya lo puse al principio? Voy a hacer más videos con ese men que parece Snape, parece no sé. Parece que te meta la varita. Parece el... una tía mía. ¿Qué es esto. ¿Qué es? Y bueno, <risa> vamos a volver. Estoy feliz a ah, empezar a subir más videos de este, de este tipo porque la canaimita me está fallando y oh, oh, no puedo yeah. hacer música. Entonces, bueno, voy a empezar a subir más contenido así. El primer blog es este que están viendo ahora. Y bueno, no sé hablar ya en cámara, me iré acostumbrando por poco y, y en algún momento vez. está saliendo Daniel. <risa> <risa> <risa> hola, hola, <enana>. hola. Eva. <risa> yo sí enano, mira, no, si sí, yo sí enano, ¿qué serás tú? Bueno, me no, un un no, no, sé qué voy voy hacer hacer un un rato, pero no, no, un está como Raúl está como que bueno, no, ¿En ¿Qué? Nada. bailame. comida ahí hay